Bienvenida para todos los amantes de la música, este es un Especiales Rock Aware del Programa de Humanidades Éxodo, la música que sana, recibe nuestra calurosa bienvenida cargada de afecto y respeto para ti, abrazos cósmicos. Ol Sasha es un compositor e intérprete del género de conciencia llamado Rock Aware, podemos decir de este artista que llega a la industria musical para cortejar almas, que desafía la rutina del pop tradicional. Presenta una música alternativa, a veces extraña dentro de un concepto visionario. Es un cantante emergente que invita al público a reflexionar sobre la vida y el mundo. No le interesa emocionar a la audiencia. Asegura que su propósito es estimular la reflexión y en lo posible inspirar a las personas a través de las melodías y los ritmos, con una curiosa asociación de instrumentos y diversos estilos musicales puros como el blues, el primer rock and roll, el jazz y el soul. Ofrece un fluir en armonía a partir de la energía de las almas, advierte que sus canciones son para oídos refinados y corazones abiertos. Personas sin prisas, enfocadas en la vibración del alma. Escribe sobre lo que denomina creatividad espiritual de aplicación práctica. Habla del amor y la verdad, de la belleza y la libertad. Mientras realiza una radiografía a nuestra época. Esta nueva propuesta merecía la atención de Éxodo el Programa de Humanidades, centrado en desplegar lo mejor de las personas. Y aquí estoy para servirles, presentando esta iniciativa peculiar y singular. Mi nombre es Leticia Herrera Hurtado. Hoy comparto esta estética musical que es el Rock Aware, la música que contiene un componente de innovación social que podemos comprobar en este primer programa, donde incluiremos la canción Cataclismo Social. Estamos frente a la música, como bálsamo para evolucionar. Ol Sasha menciona áreas que transformar, exhibe realidades que urgen corregir. Desde sus creaciones musicales, seguro va a sorprender a más de un oyente e incomodar a unos cuantos. Pocos artistas son los que están señalando la importancia del momento histórico que vive nuestra raza. El valor individual de cada persona se realza en la música rock-aware. El compromiso con la fraternidad entre los seres humanos y una sana convivencia con el planeta son características que se perciben muy bien en la música de este artista que presentamos hoy. Si te apetece, comunícate con el programa a través de las siguientes guías de contacto. Nuestro email, contacto arroba Nuestro usuario de Twitter, Exodo podcast Y por supuesto, puedes dejar tu comentario en e o en el canal Ciudadano Cósmico de YouTube. Muchas gracias por preferir la música de conciencia para la innovación social todas las canciones están disponibles en las tiendas virtuales y streaming internet el músico old sasha ha sido elegido por éxodo para este especial porque promueve una actividad visionaria que remueve los cimientos del mundo tradicional avanzamos que ya estamos preparando una segunda entrega otro episodio sobre el rock aware porque el artista se ha sacado de la manga lo que ha bautizado como un ensayo musical. Dispone de un tema musical titulado Falsa Justicia, disponible en tiendas virtuales y streaming. El artista habla a través de un formato revelador. También hoy, pues la canción que nos ocupa, Cataclismo Social, es lo que ha denominado como Conferencia Musical. Personalmente, expreso públicamente mi satisfacción por el contenido de la canción Creatividad Doméstica, que he tenido la posibilidad de escuchar en primicia y seguramente también la ofreceremos a la audiencia en otro podcast especial. Old Sasha nos enseña a mirar la música de otra manera. Nos anima a revisar un estigma social desde el ritmo, haciendo terapia. Al mismo tiempo que podemos cantar y bailar, utiliza la pedagogía de manera magistral, pero ha llegado el momento de escuchar nuestra propuesta de hoy. Corporaciones Armas de destrucción masiva Desalmados, invisibles Tras el escudo del logotipo Apretando el gatillo Atacando las mentes indefensas De los niños convertidos en adictos, desde crios, la institución dominante del sistema es la corporación, grandes multinacionales por encima de los países como el dinero. Aparecen y desaparecen y... Reaparecen donde quieren y cuando quieren Para hacer lo que quieren Con quien quieren De la manera que quieren porque una empresa tiene los mismos derechos legales que una persona. Oh, pero las personas no pueden visitar otro país sin la visa que autoriza cruzar fronteras mientras que una empresa se inscribe y funciona en tantos países como se pueda para hacer el bien. Una corporación no tiene conciencia no sabe de ética y moral jamás se muere una empresa igual que le hacemos las personas. Y entonces, ¿cómo pueden tener el rango de persona ante la ley? Una corporación puede comprar y vender poseer propiedades y solicitar que e incluso demandar judicialmente a un ciudadano y también a un país diseñadas para ocuparse en dar beneficios a los accionistas no sirven para nada más centrándose exclusivamente en los ingresos los ingresos y son ingresos que nunca son suficientes quieren más y más más y más más y más y más Duplicarlos Al año siguiente Sin importar el daño Sin auxiliar con riqueza social Siempre al margen del bienestar general oh, pero eso no es, es natural, natural. Es, es artificial Intencionado y magia Y entonces, como las corporaciones son personas jurídicas con muchos más derechos que los hombres y las mujeres. Es cosa de los gobiernos, ninguna corporación sufre una enfermedad o padece hambre. Son máquinas que producen ingresos al tiempo que matan y destruyen con impunidad, legítimamente, regladas ante administraciones públicas. ¡Oh! Que fabrican, mejor la vida en nuestro planeta o perjudican el medio ambiente, matando a la Tierra. Cada espectáculo De no tener sentimientos ni actitudes de solidaridad, los gobiernos protegen a las corporaciones, protegen sus derechos. Oh, pero qué derecho puede tener un de papel que oculta la identidad de individuos sin escrúpulos, incapaces de sentirse culpables, sabiendo las numerosas víctimas que dejan tras de sí. indiferencia por sus trabajadores a los que explotan abuso ante sus clientes inflando los precios ganan más que algunos países del mundo y a los gobiernos les parece normal hablan de competitividad, pero son depredadores, voraces, insaciables, tremendamente obsesionados y los gobiernos les conceden privilegios, a pesar de ser insensibles y del todo inhumanos. Porque disponen de mayores derechos que cualquier mortal. Su interés es continuar como monstruos que asesinan lentamente, muy despacio y con suavidad. Amparados por la ley pactando los permisos de contaminación y negociando cuotas de intoxicación. Refugiados entre telarañas de la legislación son insostenibles y sin embargo Hablan de economía sostenible Hablan de responsabilidad social Cuánta contradicción Estructura artificial Que patenta organismos vivos Y comercializa con ellos explotando su existencia. Este es un mundo al revés, en vez de vibrar y palpitar. Se rigen por estatutos y constituciones, con sucesivas modificaciones Cuya letra pequeña nadie lee. Ni siquiera el registrador que acepta el sobre. Basura, veneno, destrucción. Nada quedará sano para nuestros nietos. Como vivir sin biosfera. Sin principios, sin virtudes, así mismo es. Pero los gobiernos aplauden a las corporaciones, tiranos, psicópatas, saqueadores. Porque se les otorga derechos, ventajas, favores, incluso ayudas, para rescatarlos antes de su quiebra? Porque el ciudadano debe salvar a los bancos? porque el Banco Mundial reclama deudas a países pobres? Este es un mundo del revés, con demasiada hipocresía. Imposible la igualdad. Unos prefieren el poder antes que el amor. Solicitamos respuestas. Que alguien nos dé una explicación, por favor. Necesitamos una aclaración. Marketing directo, contaminación visual, envenenamiento para que los ciudadanos asuman deseos que son del todo absolutamente innecesarios. Manipulación que llaman publicidad, mentiras que llaman imagen de marca, Ideas que se taladran en el subconsciente colectivo para estrangular. Con la colaboración de estrellas de cine, figuras deportivas y demás tonterías, ocultando desechos tóxicos, contaminación, sustancias químicas. Dañinas, deforestación Residuos en los ríos que matan peces Ahogando flores, colores, sensaciones Oportunidades para niños, juguetones Pero pagan multas, son condenadas Judicialmente y continúan haciendo lo mismo porque siguen ganando dinero con el perjuicio, con el dolor ajeno, sin empatía por los demás, distanciándose cada día más, sin saber qué es la piedad, el arrepentimiento, la sensibilidad. Siguen siendo rentables, un buen negocio, a pesar del sufrimiento ocasionado. No son humanas las corporaciones, no saben nada de la caridad. Nada quieren saber que no sea rentabilidad, que no sean beneficios y perjuicios. Es vergonzoso que los gobiernos sigan otorgando derechos y protección legal. Perverso escudo jurídico que protege a un privado grupo reducido escondidos en las sombras detrás de los rincones oscuros. La economía no puede seguir como árbitro del futuro de nuestra raza. Nuestra civilización no puede seguir revestida de la pantomima de los derechos humanos que ni se cumplen ni son ciertos. Y transcurre otra jornada Con más agresión para el desamparado Los más frágiles y vulnerables Víctimas de la maldad Esto resulta un gran embrollo que anestesiados con absurdas prisas como zombies por el exceso de tontos pensamientos. La población evita cuestionar, olvida reclamar a los gobiernos, sonriendo al sistema que esclaviza a la población mundial. En Bolivia el pueblo no podía acumular el agua de lluvia porque su gobierno concedió su propiedad a una empresa. Las gotas del cielo privatizadas, ¿qué dice esto? Los gobiernos son instrumentos de las organizaciones internacionales tiranizados por las multinacionales atados a los bancos. Sucedió en Bolivia al final del siglo pasado por ser tercer mundista. No. Un hombre fue condenado a cárcel en Estados Unidos por almacenar agua de lluvia hace apenas unos años. Por ley, el agua de lluvia es propiedad del Estado. Las gotas del cielo privatizadas, ¿qué dice esto? A mí me parece un absurdo simulacro de orden social, una corrupción sin igual El robo del aire que respiramos ¿Para cuándo? Cada cantante tiene sus gestos característicos Cada intérprete se vincula a su manera sabiendo que la expresión corporal es más efectiva que las letras manos arriba manos abajo inflexión de la voz doblamos las rodillas la política la democracia los gobiernos Incluso los países no existen a nivel práctico. Mientras funcionen los organismos internacionales, las grandes corporaciones, las entidades financieras, la ciudadanía planetaria se irá como teta que se chupa o se pisotea según sea el interés de la reducida élite. Las agencias de inteligencia, los ejércitos tienen un solo enemigo, el ciudadano que se empodera todo lo demás son cuentos chinos cortinas de humo fuegos de artificio mientras la búsqueda de los beneficios sea egoísta en vez de una expresión de solidaridad La situación seguirá agravándose otro día más Mientras la urgencia de la productividad comercial Sea egoísta en vez de fraternal la situación seguirá complicándose, otra década más. Los gobiernos no cuidan a sus ciudadanos, frente a la brutalidad de las grandes industrias. Los ciudadanos no pueden decirle a las corporaciones qué fabricar o cómo hacerlo para evitar la obsolescencia programada. Solo pueden resignarse ante la fecha de caducidad conformarse comprando otra unidad nueva versión descargar la actualización que conlleva intrusos en la computadora en el celular en la mente humana que silencia el corazón ...y apaga el alma. El actual panorama demuestra... ...que no hay conciencia de unidad... ...posible entre instituciones y ciudadanos... ...no hay un mundo saludable si sí, existen empresas que están por encima de los gobiernos. Imposible la alegría compartida mientras se premia la línea que separa al productor del usuario en vez de trueques y amistades en vez de ayuda recíproca y bien común permanecen las corporaciones igual que la cárcel planetaria no puedes hacerle boicota a los productos el mercado ofrece lo industrial y todas están suscritas a la misma dinámica lo sintético y nocivo antes que lo natural y artesanal que irracional! Las marcas están registradas protegidas por copyright. Oh, pero ¿quién protege a los niños que trabajan en vez de estar en el colegio? Trabajan por un salario de risa y sin cobertura médica sin aprender a leer y escribir para que otros lleven zapatos y camisetas y bolsos ¿Qué está pasando? ¡Cuánta indecencia! También existen las corporaciones porque empleados sin autoestima aceptan el abuso, el abuso laboral. Abogados sin alma redactan contratos y cláusulas que engañan con falsos datos. La población consume Productos de marca es el culto al logotipo, lo absurdo de las apariencias, más etiquetas. Hay una hermosa palabra: servicio pero ninguna corporación se crea con vocación de servicio. Mientras el sistema priorice economía, comercio e injusticia escondida detrás del muro legal, detrás del orden que favorece a unos pocos detrás de leyes que ayudan a las empresas las personas son códigos de barra en vez de almas que vibran yo necesito vibrar por eso te canto y mientras canto siento mi alma vibrar palpitar Dime si tú vas a bailar, no es por la democracia, tampoco los gobiernos o los pensionistas. La única protección existe para los accionistas, la única protección es para las corporaciones egoístas. Eso se asegura el sistema. Pero dime si bailas conmigo. Dime si tú te mueves al compás de tu alma. Dime si quieres marcar otro ritmo. Actuar de manera diferente. Vamos, vamos. Vamos Avanzamos Lo logramos Juntos Cada nota musical Todo acorde instrumental Genera un sentimiento público Emociones colectivas pero hay una inmensa diferencia entre expresar ideas y comunicar. Exponer actitudes y promover conductas son Cosas muy distintas El Rocauer establece un puente entre dos mundos Un enlace entre dos posibilidades Un desafío ante dos alternativas. Habla de los para qué, en vez de enredarse en los por qué. Oh, Man atípico, profeta de la música. Escuchas el Especial Rock Aware del programa de Humanidades Éxodo, el espacio donde aprendes cómo abrazar el alma a través de la música. La actividad musical del artista deja claras sus intenciones, estimular el despliegue total de las potencialidades del ciudadano, restaurando el uso de su mayor tesoro, la energía. Al escuchar el Rock World Aware, Rock Aware, Hombres y mujeres pueden lograr una mayor integración con lo más íntimo de su ser, el alma. Al tararear las canciones y cantar en su versión karaoke, las personas mejoran su interacción con la comunidad mediante los dones naturales activados, los talentos particulares de cada uno toman vigor y se fortalecen sin miedo a expresarse en sociedad, la manifestación de la energía humana se expande gracias a Old Sasha RockAware. A través de la conferencia cantada, da un sorprendente salto en materia de innovación social. Fiel a su proyecto vital, sus temas musicales llevan por estandarte a Método Energies. Tanto como el propósito de la inauguración de una sociedad que se mejora a sí misma, sin la presión de instituciones o la tiranía de un sistema que abusa del poder, manipulando y sometiendo a la población del planeta. Old Sasha pasó tres años y medio investigando la realidad de la civilización actual, detectando la urgencia de ciertas necesidades a cubrirse de parte de cada ser humano como paso inevitable para evitar el colapso de nuestra raza. Contacta con el programa a través de las siguientes opciones: nuestro email, contactoolsacha.org, nuestro usuario de Twitter, Éxodo Podcast. Te animamos a dejar tu comentario en Evox o al canal Ciudadano Cósmico de YouTube. Muchas gracias por conectar con el género musical de conciencia que está enfocado a la innovación social que crea una mejora sustancial en nuestro planeta Tierra. Las múltiples transformaciones que requiere el planeta Tierra y la comunidad de seres vivos que lo habitan, se traducen invitaciones que llevan un mensaje y un ritmo. ¿Son melodías para la renovación celular? Las canciones en formato de conferencia inducen a los oyentes al impulso de mejora que requiere este concreto momento de nuestra historia. Los sonoros se convierten en elixir. Las vibraciones de los instrumentos se trasladan al palpitar de las almas activadas. Da comienzo una interacción singular que Ol Sasha alienta. También desde sus otros discos, Armonía, Identidad, Anarquía del Alma, extendido, cara A y cara B. Estamos de enhorabuena. Pronto dispondremos de la oportunidad de conversar directamente con el artista Ol Sasha. Mientras tanto, nos queda el transmitir sus inquietudes ha dejado claro a quien está presentando el programa, una servidora, soy Leti para mis amigos. Ha afirmado olsasha que su tarea no es educar, y sonreía y me guiñó el ojo al señalar la palabra no. Me aclaró que simplemente presenta datos veraces y objetivos, dando su particular opinión al respecto. La radiografía social que refleja cada una de sus canciones del disco extendido Cara A y cara B integra el análisis de causas de la realidad de nuestra época, y es una continuidad a sus discos Anarquía del Alma, volumen 1 y 2, donde respondía a la realidad de nuestros días con sugerencias y soluciones sencillas y amenas, como puede comprobarse en el tema Receta para la Humanidad Gracias a esta nueva herramienta musical que son este invento magnífico de las conferencias musicales las canciones se convierten en terapia, pedagogía, filosofía práctica y metodología de trabajo cotidiano en mayor o menor intensidad según la disposición de cada oyente llega este logro, el alma colectiva la audiencia primero se exalta, pero luego se relaja ante la presencia de la verdad al desnudo. No escandaliza su testimonio, escandaliza lo que sucede ante nosotros y de lo cual indirectamente por la apatía o la pasividad, el conformismo o la resignación, se permite a diario que siga ocurriendo, incluso con un comportamiento de cómplice. No libera el conocimiento de lo expuesto, lo hace la activación de la voluntad consciente que tanto menciona en sus canciones. Para algunos se abre una puerta, para otros se abre una ventana. La cuestión es que existe una fisura para la simbiosis de las almas. Hay una grieta en el sistema que queda al descubierto para que cada hombre y mujer tomen una posición al respecto. En conclusión, solo busca proteger Intenta que los tentáculos del abuso de autoridad no ensombrezcan la verdad de la belleza de la libertad, entendida como la opción hermosa de libre albedrío que brilla en el alma humana. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si te ha gustado el programa, por favor, compártenos, para que juntos cantemos y bailemos RockAway. Es la mejor manera de contribuir a la conciencia de unidad la fraternidad universal, la alegría compartida y el bienestar general. Gracias por dedicarnos su tiempo. Amigo y amiga RockAware Si te gusta y disfrutas los especiales RockAware, ayúdanos a crecer. Comparte cada enlace y los links disponibles para que cada día más personas descubran la música que sana. Impulsa con nosotros el movimiento de la sociedad mejorada. Participa cantando y bailando las canciones RockAware, cuyas versiones instrumentales están disponibles para la función karaoke. Contribuye con tu vibración para que juntos mejoremos el actual panorama de nuestra época. Cualquier actividad que nos ayude a expandir las canciones de conciencia será un gigantesco paso hacia la excelencia humana. Aquí seguiremos para crecer a tu lado. Abrazos cósmicos.